Ya llevo varios vuelos con el Hubsan Sino Mini SE y eh, muy bien la, la duración de la batería, impresionante, muy bien eh, la señal, ni un corte hasta ahora y he hecho cosas para que se cortara la señal, inclusive tirarlo por detrás de una montaña, lo cual es imposible que la señal pueda saltarla, pues la ha saltado, pero tengo un tema con la imagen. No logro tener la calidad de imagen del Mavic Mini 2. No tiene la calidad de imagen del Mavic Mini 2. Eh, de día, de noche, este es el video de la noche. Todo en automático, ¿no? Luego meteremos mano. Lleva un tiempo analizar las cosas. Eh, no me convence. Ese como eh, galaxia estrellada que va haciendo marquitas de, de luz. No lo había visto nunca en ninguna cámara. Voy a cambiar la micro SD que estuve hablando con youtubers por si fuera algún tema de micro SD. No creo, es nueva y es la que uso en 4K con otros drones y con cámaras. O sea que puede haber un fallo de micro SD. Bueno, a mí me pasa de todo, no me extrañaría. Hay que ver que los drones no sean refurbisher. Fíjense bien, hubo un tema muy grande con DJI. Los chinos son embusteros y puede haber un tema de refurbisher con los drones. Siempre buscar, entrar a la página y preguntar en la atención al cliente si su modelo de dron con el código que tienen en la caja y en el dron es refurbisher o no. Porque los mandan de vuelta por lo que sea, te lo acomodan y te lo venden como nuevo. Ojo, este no creo que sea el caso, menos conmigo que saben que estoy salado. Pero no me termina de convencer la, las imágenes nocturnas, me va cortado constantemente... Yo lo veo a saltos, inclusive en, en videos de otros youtubers que me dijeron, no, yo no lo veo a saltos. Y le dije, yo estoy viendo tu video a saltos. Quizás voy muy tiquismiquis, pero es que no. Eh, no son drones de 100 euros, ¿vale? Entonces quiero que las grabaciones sean buenas. Eh, vamos a seguirlo analizando. Voy a seguir analizándolo y a ver qué pasa con todo este temita de noche, día, de los altos, etcétera, del 4K, del 1080. Yo ahora lo olvidó que voy a poner de día es a 1080 a 30 fps. Vamos a ver qué pasó con eso. Ya le digo que lo que he visto de imágenes antes de editar no me ha gustado. No sé qué es lo que pasa con con la cámara, con los parámetros, con lo que sea. Voy a chequear absolutamente todo tranquilo porque esto es comprar y salir a volar. Un usuario cualquiera, que es su primer dron, por ejemplo, no puede estar haciendo malabares. Y algunos de los que volamos mucho tampoco podemos hacer muchos malabares. Me estoy dando cuenta que bajé el dron muy cerca de la tela de araña que está aquí a la derecha. Yo estoy sentado en esta estructura de madera que está medio iluminada. Pero bueno, eh, se ve muy, muy que muy poco este dron. Así que vamos a seguir analizando, como digo, entre todos. Si tienen algún dato, los que están con Hoopsan, me lo dicen en los comentarios para que todos nos enteremos. Y bueno, a seguir, ¿qué vamos a hacer? Por lo demás, espectacular drone, me encanta, ¿la verdad? Bueno, más allá de lo que podamos notar en cuanto a algún granulado en la imagen... ...y que no sea una imagen hipernítida... ...que no debería ser porque ya lo probamos a 4K... ...lo probé a 4K, ahora lo estoy probando a 1080... ...y eh, veo que la calidad no es esa claridad que nos da el Mini 2. No entiendo por qué... Lo voy a seguir analizando. Les muestro todo. No estoy acá haciendo videos, 25 videos, hasta que uno quede bien y lo subo. Voy subiendo todo lo que me pasa. Porque hay gente que está comprando su dron, su primer dron, ahora. Y es un mareo, YouTube. Un mareo de modelos. Un mareo de drones. Un mareo de marcas. Un mareo de gente que habla y sabe. Y gente que no tiene ni idea. He visto canales... Pero vamos, yo no sé cómo han surgido tantos canales de drones en estos últimos meses. Es impresionante. Y aquí debajo, en, los, en la descripción de mis videos, eh, tienen todos los, los drones que he volado. Y están todos los videos conmigo volando esos drones. No es que los soñé, lo pueden ver ahí. Así que eso es algo de experiencia, ¿no? Y a mí lo que me está pasando con el Hubsan Sino Mini SE... Es que la calidad de imagen no me está terminando de convencer. Eh, quizás para el que ha volado otro tipo de drones es una imagen fantástica. Para los que hemos volado drones de mejor calidad y mayor precio. Es una calidad que está bien, pero bueno. Habrá que ver en edición que se puede solucionar también. Así como están los videos que están viendo en este preciso momento. Este video está salido de la micro SD grabada con el drone. No está tocado ni el color ni nada. Miren cómo sobrespone los edificios. Eso fue una prueba que hice yo de, de bloquear, la, de bloquear el, la exposición para que no esté dando parpadeo. Y quería ver cómo lo cargaba el tema de luz. Y bueno, ya se ve que lo cargó muchísimo. Lo estoy viendo en el editor. O sea que cuando esté editado y en grande, lo estoy viendo en pequeñito, se va a apreciar ese tema. Seguiremos, seguiré escucho cualquier tipo de, de información que me puedan dar, hay 5 o 6 eh, youtubers grandes que están con este drone, me pueden dar información, jamás escriben en mi canal, no me dicen absolutamente nada, no me dan información, no se toman un minuto de su tiempo en dar un like, con, a escribir algo o comentar, que es para que todos sepamos, ¿no? Si estamos con la enfermedad de la competencia y de yo soy mejor que vos, yo voy a ir más, yo voy a ser mejor. Y como en un celo envidia, no llegamos a ningún lado. Aquí lo que lo que vale es ayudarnos entre todos y ayudar a los usuarios, que es nuestra función principal. Más allá de que muchos ya tienen un negocio con esto, el tema es que mi vecino no se gaste 400 euros en una mierda de dron. Yo, ya, yo y mis colegas ya los probamos, mis colegas y yo, damos la información y cada uno luego lo analiza.